Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, donde en esta ocasión vamos a darle continuidad a las preguntas que nos han hecho en videos previos. La idea es tener interacción con ustedes y que tengan pues información de lo que nosotros tenemos ya estando aquí en Canadá. Entonces si de momento tú tienes alguna duda pues te invito a que la hagas, eh, la tendrás en un próximo video. Eh, y pues bueno, bienvenidos. La primera pregunta es de Gabriel. Aquí nos pone su pregunta. Eh, en estas, esta pregunta la hizo en el video del Tech Pilot, en un video donde hablamos muy a detalle de cuáles son los diferentes programas provinciales aquí en British Columbia. Eh, pues él básicamente nos hace la pregunta de, oye, ¿cuántos años requieres para poder aplicar al Tech Pilot? Eh, pues bueno. Basado en el programa técnico, en el programa, en el perfil del programa de British Columbia del Tech Pilot, requieres mínimo dos años de experiencia. Estos dos años de experiencia, pues pueden ser tanto aquí como en Canadá, como en tu país. Entonces, siempre y cuando tengas esos dos años de experiencia, vas a poder aplicar al Tech Pilot. Eh, pues, como dato adicional pues obviamente conforme más tiempo inclusive en meses yo por ejemplo cuando llegué aquí eh, tenía un eh, al día 1 bueno más o menos como al día al mes 1 estaba yo generando ciertos puntos después al mes 4 al mes 7 al mes 8 si sí se iban aumentando ligeramente esos puntos entonces al menos lo que te podría decir es que si estás eh, trabajando ya aquí con una profesión de tecnología de la información pues este ya te lo va a empezar a contar con puntos eh, por mes inclusive al final del día más que enfocarte en meses lo que te debes de enfocar es en que tengas eh, los 80 puntos mínimos que te piden para que puedas ser nominado en el tech pilot la siguiente pregunta es hecha por laila aquí tenemos su pregunta ella en el video de visa de estudiante y permiso de trabajo que nosotros tenemos con el recién, recién hecho el canal eh, hablamos muy a detalle de cómo fue nuestro proceso para poder sacar nuestras visas de estudiante, eh, la visa de estudiante para mi esposa y el permiso de trabajo abierto para mí yo fui, soy el, o fui el, el aplicante secundario entonces al ser el aplicante secundario de el estudiante internacional pues puede obtener mi permiso de trabajo ella nos hace la referencia de que donde habíamos estudiado inglés eh, bueno nosotros en México estudiamos inglés en diferentes escuelas yo en este caso estudié en Harmon Hall por ahí de mis 15 años terminé el curso completo en teoría salí con un proficiency. según ya estaba hablando un C2, pero la verdad es que nunca llegué a ese C2 eh, al menos no me sentí con esa calificación pero bueno, yo estudié eh, en Harmon Hall a los 16 años, fueron dos años pero de ahí en fuera yo no lo, no lo estuve practicando más que lo, lo que practicaba era lo que tenía que leer en inglés por parte de mi carrera, Ingeniería en Telecomunicaciones y fue básicamente el contacto que tuve hasta que empecé a trabajar y ahí en el trabajo ya de repente me tocaba que marcara soporte en inglés, no ya no era mucho. De parte de mi esposa, ella estudió unos cinco meses antes de venir. Fue en el Anglo, el, el, el, la Escuela anglo que queda ahí por Coyoacán. Eh, ella estudiando, hello. <risa> eh, estuvimos, eh, ella estudió ahí en el Anglo. Y eh, los exámenes de Lyles que nosotros presentamos, pues los apuntamos directamente en la página de internet. Y fue que el costo aproximado fueron de 200 dólares americanos. Esos 200 dólares americanos por cada uno. Y ya al momento de llegar aquí... Ah, bueno, ¿dónde fue la sede? Eh, mi esposa presentó el examen por ahí de eh, la zona de la Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México. Y eh, yo lo presenté... En la zona de lo que es Polanco, en el examen ahí como tal, ¿no? Los cuatro, las cuatro áreas. Eh, yo al momento de llegar aquí, ambos presentamos el IELTS escrito, el IELTS presencial. Y ya cuando llegamos aquí, unos dos meses antes de que aplicara yo al Tech Pilot, eh, presenté el IELTS eh, Base Computer ese pues sí, realmente es completamente diferente la verdad haría la recomendación de poder considerar tomar el IELTS basado en la computadora para aquellos que tengan más experiencia tecleando, redactando en computadora que escribiendo una de las ventajas que le veo es que pues, vas, a poder, este, vas a poder escribir, vas a poder teclear sí, con la ventaja de poder copiar, pegar y pues, fácil, mucho más sencillo, eh, aquí tomando algunos su, pues su picnic, un domingo bastante rico aquí en Central Park, entonces el computer aparte una de las ventajas es que la parte de listening pues tus audios son directamente con audífonos, entonces eh, hay algunas veces que cuando estás en un cuarto con muchas personas el audio te lo ponen en una grabadora y de repente puede ser algo complejo eh, el ruido ¿no? para aquellos que sientan la parte de esta atrás. Entonces podrías considerar eh, hacer el IELTS sin computer bastante práctico. Eh, la parte del speaking si te la hacen de manera personal es uno a uno, lo único que cambia es la parte este, <risas> También el, la parte de reading, cuando estás en la parte del reading, es en computadora. Quizás ahí es un poquito, eh, los que están acostumbrados a verlo en papel, sí puede ser un poquito de dificultad, pero todo, todo aceptable. A mí me gustó más el de la computadora por el hecho de poder teclear bastante rápido. El costo fue de 320 dólares canadienses y lo presenté ahí cerca de Downtown Vancouver. La siguiente pregunta es también por Laila. Eh, Laila, te agradecemos que estés viendo todos nuestros videos desde atrás, ya que pues, sí contamos toda nuestra experiencia. Te agradecemos eh, por ver nuestros videos. Y bueno, eh, en este video que hablamos de cómo buscar escuela en Canadá, eh, mencionamos en, el, en un, una parte del video eh, cómo eh, conseguir, o bueno, que se pueden sacar becas. Pregunta el hecho de, oye, por ejemplo, Thompson Rivers University, tiene algún apartado de becas eh, lo que les podemos decir es que Thompson Rivers University tiene, sí tiene diferentes becas eh, aquí te dejo la página donde puedes revisar las diferentes becas que tienen y una de esas becas es por ejemplo eh, la de Jorge Campos la beca de Jorge Campos eh, es una beca para, solamente para mexicanos y es bastante interesante por el hecho de que pues, te va a dar aproximadamente unos 12 mil dólares canadienses por un año eh, son en teoría tres mil dólares por cada cuatrimestre y pues eh, ahí en la página de, de esa la página que te comparto puedes ver todos los requisitos también hay eh, algunas otras becas para gente que es este de otras partes y con otros perfiles y pues es, eh, es solamente mader o de checarlo en la página y leerlo a detalle pero bueno esas son las opciones este, eh, obviamente las becas en, en, en, en teoría son para gente que tienen promedios altos entonces pues a echarle muchas ganas para que el promedio sea bastante este, positivo tanto en el promedio que dejas de allá en México como o en el, tu país como el promedio que haces aquí en Canadá la siguiente pregunta es por parte de Oscar lo dejo aquí su comentario, su pregunta él nos pregunta en el video anterior de preguntas y respuestas o nos hace la observación pues que en ese caso eh, cuáles serían las opciones para que ya sea él o ella puedan venir como estudiante internacional y como este, eh, trabajador eh, y hace la referencia de cuántas eh, profesiones o qué profesiones tiene Thompson Rivers University Thompson Rivers University pues la verdad es que sí tiene bastantes carreras entre ellas son este, algunos bachelors, algunas maestrías, diplomados, certificados que pues son bastante variados la verdad es que sí tiene bastante, por mencionar algunos, podría ser este, pues, de química, de, de ciencias de la computación, de biología, este, accounting. Tiene bastantes, realmente son muchos programas los que tiene Thompson Rivers University. Sin embargo, algo que les podemos decir y algo que es real, es que muchos, eh, muchas carreras que tiene, muchas profesiones, suelen a veces no estar disponibles ya cuando llegas. Es decir, lo pueden anunciar de manera internacional o en su página web que están disponibles pero va a estar en función de cuántos alumnos estén ya al momento de llegar aquí a Thompson. Eh, como anécdota, eh, un estudiante, un amigo de Ana, iba a estudiar la carrera de Criminología pero pues al momento de haber llegado a Thompson Rivers University le dijeron que de momento al menos que él empezó estudiando inglés en algo que se llama English as Second Language este, le dijeron, pues de momento no hay de criminología y ya cuando le tocaba empezar a estudiar su programa de criminología pues resultó ser que tuvo que cambiarse porque no se juntaban las personas necesarias. Eh, algún otro dato que me gustaría que supieran con respecto a eso y que es de bastante relevancia, importancia es que ¿Sabías que se podía eh, venir a estudiar una maestría, ciertas maestrías, y que una vez que ya estudias esas maestrías, al terminar puedes aplicar directamente al PNP? Eso es un dato muy interesante. Es decir, puedes hacer tu plan para venir a estudiar una licenciatura, un diplomado, una carrera, está perfecto. Y después te vas con el tema de que vas a... Eh, ser un trabajador, con, empiezas a trabajar con tu postgraduate work permit y pues ves ahí eh, juntar la experiencia para el Canadian Experience Class o que de alguna parte alguna empresa te patrocine pero pues algo que mereces saber es que si haces el esfuerzo y canalizas desde antes de, venir, antes de venirte a estudiar una maestría aprobado por, aprobada por el, el gobierno de British Columbia pues va a ser algo súper eh, bueno, ya que solamente por haber estudiado tu maestría, al momento de terminar tu maestría, tú puedes aplicar al PNP. No dependes de una oferta de trabajo, no dependes de que alguna empresa te patrocine. Simplemente por haber estudiado esa maestría, vas a tener el derecho de que eh, British Columbia quiera patrocinarte entonces eso es una opción bastante bastante buena eh, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad para aplicar así lo hubiéramos hecho cuáles son las desventajas las desventajas es que obviamente tienes que tener tu mínimo 6.5 de calificación de IELTS, lo cual ni mi esposa ni yo lo teníamos y pues obviamente tienes que eh, aplicar a la, a la maestría entonces eh, creo que esa sería la única desventaja y que bueno, obviamente requieres tener una licenciatura para que puedas aplicar a la maestría, para aplicar a una licenciatura, para que puedas aplicar a un diplomado, a veces lo único que te piden es tu bachillerato, no te piden inclusive la licenciatura, hay diferentes combinaciones, hay diferentes métodos, esa es la información que nosotros tenemos. Donde comentamos más información al respecto es en el video que explicamos a detalle el tema del Tech Pilot eh, para que estén interesados sepan qué programa no se vayan a aburrir no se vayan a desesperar en ese video eh, ya que viene muy explicado y tiene mucha teoría así que mucha suerte y mucho éxito. La siguiente pregunta es por parte de Iván en nuestro video nacer en Canadá. Eh, básicamente en ese video contamos eh, cuáles son los puntos necesarios que tienes que saber eh, cuando nace un bebé aquí en Canadá, temas así como cuál es el costo, si eres eh, turista, si eres residente temporal, permanente, cuáles son los análisis que le hace cuáles son los estudios que le hacen al bebé, eh, cuáles son los beneficios como el tema del parental leave, dónde se saca eh, el acta de nacimiento. Todo ese tema referente a lo que tienes que saber cuando nace un bebé, lo comentamos en ese video. Y lo que nos pregunta es esto, ¿no? Eh, él, eh, pues básicamente dice, ¿qué sucede con los papás? ¿Ellos ya se pueden quedar a trabajar? Entonces, el enfoque, básicamente, que observo es que lo está viendo desde el tema de que una persona llega como turista, ¿no? La verdad es que... Eh, si sí, puedes tener aquí a tu bebé, aquí en Canadá, y él va a ser canadiense, como lo explicábamos en el video. Hay un costo para que ese bebé pueda nacer, pueda tener servicio médico de atención. Eh, pero, ¿qué es lo que sucede con los papás? Los papás no van a tener de manera automática un permiso de trabajo. No pueden tener un permiso de estudiante internacional. No pueden tener una extensión de turista por el tan solo hecho y, y no pueden tener un, un, un, este, un MSP por el hecho de que su hijo haya nacido aquí los papás tienen que seguir su proceso eh, migratorio tienen que estar con su proceso legal aquí en Canadá de manera independiente el hecho que el bebé haya nacido aquí no les exenta de seguir eh, todo proceso legal entonces ventaja pues como sabemos es que el, el bebé pues no va a tener que luchar para poder tener un estatus migratorio vigente eh, eh, y pues de momento sería eso eh, Daniel nos pregunta qué se puede en, en uno de nuestros videos eh, cuando llegamos aquí a Canadá nos preguntó qué puede hacer si no tiene el inglés pues, eh, eh, yo pensaría eh, yo pensaría que una de las opciones ¿Qué puedes hacer si no tienes inglés? Eh, sería que encuentres un trabajo agrícola desde tu sede de tu país ya que no requieren un inglés para poder trabajar eh, Es el sector agrícola una parte muy importante eh, pero obviamente eso involucra que te, sepas o tengas conocimientos agrícolas No porque no sepas inglés ese es un requisito de que te puedas meter al programa de agrícola. Tienes que tener conocimientos. Eh, la ventaja es esa, que no dependes del inglés para poder venir a trabajar de manera legal a Canadá. Habrá otros programas similares donde no requieras un inglés intermedio o avanzado, pero es tema de buscarle directamente en las pues en las embajadas en el, las consulares de Canadá para ver las oportunidades otro posible eh, combinación que observaríamos es el hecho de que eh, te vengas como turista y pues en uno de tus eh, golpes de suerte encuentres a una canadiense que te pueda patrocinar para que puedas tener un estatus legal serías un residente permanente estarías migrando a través del sponsorio, ya que tu esposa sería una residente o una ciudadana canadiense. Otra pregunta que nos hace es con respecto a cuánto es el costo, pues el costo o cuál es el pago por hora, cuál es el ingreso de, de, de Canadá en el año 2021. Lo que te puedo comentar es con respecto a el costo o el pago por hora de British Columbia, es decir eh, en ese video, eh, lo que se menciona es cuánto va a ser el pago de los últimos del año 2019, 2020, 2021 y 2022. Actualmente, el costo por hora, el trabajo, si tú trabajas una hora de manera legal, eh, a junio del 2021 te están pagando 15 dólares con 20 centavos. Esto es interesante porque, inclusive aún con temas de pandemia, el gobierno inyectó más ingresos en los últimos años. Por ejemplo, en 2017 el pago por hora era de 11 dólares con 35. En el año 2018 subió a 12.65 en el 2019 subió a 13.85. 2020, ya con plena pandemia, subió a 14.60 y un año después, a través de todos los efectos colaterales que trajo el COVID-19 subió a 15 dólares con 20 centavos entonces, una de las ventajas es que si tú vienes a trabajar a British Columbia el salario mínimo es uno de los más altos de las provincias de Canadá por lo cual, eh, eso ah, hay que agregarle las horas totales al año y todo eso, bueno, al final del mes menos los impuestos. Esa es una de las desventajas, ya que desventaja sería de que como estás pagando tu MSP, el MSP no es gratuito. Es gratuito en el sentido de que no tienes que pagar una cuota simbólica directamente a tu servicio de, seguro, de seguridad o de, de, de salud sino que todo lo que te quitan de los impuestos a diferencia de nuestros países, pues ahí sí estamos pagando, entre otras cosas, el tema del de, eh, seguro de salud aquí en Canadá. La siguiente pregunta es por parte de Nelson. Él nos pregunta en el video de Camloops eh, cuáles son el, el, eh, si hay oferta de trabajo en Camloops. ¿Y cuánto se debería de recibir en promedio? Entonces, bueno, algo que nosotros decimos mucho es que cuando nos preguntan, es una pregunta recurrente hacia nosotros. ¿Qué tanto hay trabajo en Kamloops? ¿Qué tanto trabajo podemos encontrar en esta ciudad de British Columbia? Una de las cosas que siempre decimos es que pues, es difícil eh, comparar o es difícil decir que hay trabajo o no hay trabajo. Entonces usamos la analogía de que o la comparación de que es más fácil encontrar trabajos en ciudades grandes como Toronto, como Vancouver que en ciudades pequeñas. Eso pues es de, aplica eh, pues casi en todo, ¿no? A mayor demanda, a mayor, o sea, mayor eh, oportunidad para conseguirlo. Eh, si tú haces una búsqueda en, en Indeed o en, en cualquier portal para buscar trabajo vas a encontrar mucho más en Vancouver. Yo por ejemplo cuando quise venir aquí empecé a trabajar con palabras claves como csna que es el Cisco Certified Network Associate y en se encontraba ofertas de trabajo unas 10 a 11 ofertas con el perfil de redes y de administración y hacía esa, esa misma búsqueda en la parte de Greater Vancouver y pues nada que ver o sea, las ofertas se, se disparaban a 80, a 100, 110. Entonces, si te das cuenta, uh, la perspectiva es, sí, hay trabajo. Pero si lo comparamos con otra cosa, podemos decir, o con otro lugar, vamos a poder decir que hay más oferta, que hay menos oferta. Eh, y pues, para hacerla de pronto, eh, te puedo decir que, si tienes la oportunidad de venirte a Vancouver, a, un, a una ciudad grande, Adelante, nosotros eh, tomamos la opción de irnos a Thompson Rivers University porque fue la única escuela que nos dio la oportunidad de venirnos juntos a mi esposa con una, eh, una visa de estudiante internacional eh, a tiempo completo, eh, empezando a estudiar el English a second language y en este caso yo con un permiso de trabajo. La verdad si hubiéramos tenido la oportunidad de venirnos directo acá. No lo hubiéramos pensado. Inclusive, como les decimos, si hubiéramos tenido la opción de escoger, por ejemplo, la maestría y que lo hubiéramos sabido a tiempo, pues también, y que tuviéramos el inglés, lo hubiéramos aplicado más directos. Sin, no dependes de una empresa, no dependes de una oferta, de un sponsorio, sino dependes completamente de ti, de sacar un promedio alto y aplicar directamente como estudiante de maestría con respecto a cuántos son los ingresos que debería recibir pues podemos utilizar la respuesta anterior que como mínimo a la fecha al día de hoy vas a estar recibiendo 15 dólares con 20 centavos por hora entonces ahí haz tus cálculos cuántas horas vas a trabajar y ese es el mínimo que vas a poder recibir lo que te podemos comentar es que una familia de 2 a cuatro integrantes si tienes un rango entre 3000 mil y cuatro mil dólares, vas a poder vivir inclusive pagando un carro. Entonces es algo que pues considerar que los dos sueldos pueden sumarse y si juntas unos 3000 a 4000 mil va a depender también eh, qué tanto gastes en en servicios de comida, en qué tanto ocupes para gustos innecesarios o qué tanto ocupes para el tema de la vivienda. Pero eso es lo que te podríamos decir, con eso ¿las armarías. Contestando la pregunta de Natalia acerca de que si van a dejar entrar a turistas a partir de septiembre, en la página del gobierno de Canadá se menciona que sí va a haber eh, entrada a turistas. Esto se tiene ahorita eh, oficialmente la información de que a partir del 7 de septiembre van a poder entrar turistas de todo el mundo. Pero eh, sí puedes ir haciéndolo de tu visa. En el caso de los mexicanos necesitamos una, un permiso electrónico de viaje que es el ETA. Ese, yo saqué el de mi mamá estando en plena pandemia y no tuvimos ningún problema, no los, no los, no los dieron. Pero en otros lugares que necesitan una visa como tal, no sé cómo está el proceso. Pero si ya lo puedes hacer, lo puedes ir tramitando. Eh, una vez que te lo autorizan y que ya tienes todos tus papeles, eh, checa la página porque constantemente van cambiando la información. Por ahora eh, espera hasta el 7 de septiembre que es cuando turistas van a poder entrar. Y aún así teniendo la visa o el permiso de viaje que es el ETA no te garantiza que te dejen entrar porque hay personas que hemos conocido que ya tienen todo listo, su hospedaje, su viaje, su boleto, todo. Y cuando llegan a, a la entrada de Canadá con los oficiales de migración, estos a veces se ponen un poco rudos y no los dejan entrar. Entonces planeen muy bien su viaje. Contestando la pregunta de Felipe eh, sobre el tema de cómo demostrar que somos pareja o somos esposos, bueno, en el caso de Axel y el mío, como pueden ver en un video, nosotros nos casamos eh, dos años antes de llegar a Canadá, entonces no hubo necesidad de meter pruebas, pasó con el acta de matrimonio del civil. Pero en una plática eh, que asistimos a, acerca de las que da la Embajada de Canadá en México, mencionaron que para los que viven en unión libre por más de un año... Pueden demostrarlo con fotografías, con referencias de familiares, eh, si, tienen a lo mejor de este, si tienen a lo mejor cosas en común, como por ejemplo que compraron una propiedad, un carro, cuentas, todo eso lo pueden ir adjuntando a la aplicación para que su pareja se pueda venir con ustedes en caso de no estar casados legalmente. Qué Fue lo que nos preguntaron en el aeropuerto cuando nosotros llegamos, eh, la verdad... La entrevista fue más que de preguntas, fue un intercambio de papeles. De Entregamos la carta de la universidad donde decía que habíamos sido aceptados. Nuestras visas que nos habían mandado por correo electrónico y que también nos habían entregado en el BAC y fue lo único, solamente preguntaron qué, a qué universidad, eh, por cuánto tiempo y como todo viene ya en los papeles y previamente ya nos habían autorizado nuestras visas como estudiante internacional y a Axel como trabajador abierto pues no hubo como que tanto intercambio de preguntas pero cuando venimos la primera vez como turistas, eh, ahí sí fue una... Eh, fue un filtro un poco más complicado porque después de que hacemos el escaneo de nuestro pasaporte y declaración de lo que traíamos y todo este rollo, nos pasaron a un segundo filtro con los agentes de migración y ahí sí nos preguntaron a qué veníamos, por qué veníamos, cuántos días, qué íbamos a visitar, en dónde nos íbamos a quedar, cuánto dinero traíamos y teníamos que tener evidencia de todo, afortunadamente lo tuvimos y no nos pasaron como a un tercer filtro, pero sí se pusieron un poquito rudos porque esa vez solamente traíamos una mochila cada quien, porque sabíamos que donde nos íbamos a quedar íbamos a poder lavar nuestra ropa, entonces nos venimos así casi casi como mochila al hombro, y eso lo vieron como que sospechoso porque dijeron a ver cómo está de que nada más te traes una muda o dos mudas de ropa y cuántos días vas a estar, pero como ya comprobamos dónde nos íbamos a quedar y todo este rollo, cómo estaba nuestro plan de viaje, pues no hubo ningún problema, ya después nos dejaron pasar, nos revisaron las mochilas, y la verdad sí nos pusimos un poco nerviosos, pero cuando ya veníamos como, como permisos de trabajo y de estudiante, nos pusimos nerviosos porque creímos que iba a ser algo similar, pero la verdad fue todo súper rápido, no nos tardamos ni 10 minutos. O sea, solo, como les decía, solo fue un intercambio de papeles y nada más. Bueno, de momento eso sería todo, amigos. Son sus preguntas, sus respuestas, las, las respuestas que tenemos. Eh, si les ha gustado este video, háganoslo saber con un like, con algún comentario. O inclusive si tienen alguna pregunta, anímense. Este, la idea es que tengamos un círculo o un bidireccional. Este, la idea sería que los próximos, los lunes, sean los videos de videos y respuestas, y preguntas y respuestas, y bueno, también si les ha sido de utilidad y creen que otra persona les pueda ser de utilidad, eh, compartan algo, compartanlo, y bueno, de momento sería todo amigos, cuídense mucho, y nos estamos viendo, bye bye.